¿Cómo están? Espero que súper bien, de lo mejor el día de hoy ya sé que ayer hubo video y hoy también pero como les dije, ya me quiero poner al corriente con temas que tengo atrasados, con videos que no les subí conforme estaba, creo que por 10 días no subí nada porque estaba de vacaciones, entonces bueno, por eso me ando poniendo como al corriente de muchos videos que tengo y pues ya tengo muchas ganas de grabar, así que grabo y grabo y grabo y los voy subiendo conforme los voy editando, así que lo siento, y bueno, ya que creo que hoy es el último día de vacaciones de la mayoría, pues yo espero que ya volvamos ahora sí el ritmo normal, ya no salía a ningún lado, aquí estuvimos acompañándonos, por lo cual si eh, te perdiste videos anteriores pues aquí están, eh, hubo creo que en estas dos semanas unos ocho, así que bueno, ahí se los voy a dejar pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de una cuenta rara eh, muchos opinan que esta cuenta puede ser que en un futuro tenga su propio mm, documental en Netflix porque va a acabar mal, o sea... Ah, si, está, si está como raro o puede ser que sea como un estilo Marina Joyce, díganme en los comentarios si ustedes son como que del tiempo que todo lo de Marina Joyce explotó, pero... No, intenso Pero bueno, antes de comenzar Recuerden suscribirse Choc ahora sí está encerrado Se anda portando mal Y ahora sí tengo un juguito aquí Espero que no me lo roben Por bien de todo el ecosistema que hay en este cuarto Espero que no Y si escuchan ruidos raros eh, Yo les digo si es Mili o no Milly la tengo justo aquí en los pies Miren la perrita de mi mamá Y pues bueno Si se escucha otra cosa rara Y no es Milly Pues ahí les diré Porque Choc se anda portando mal Pero bueno eh, Ya Nada más recuerden que tengo redes sociales Instagram, Facebook, TikTok Twitter, y si tienen algún mail alguna cuenta que ustedes quieran que yo hable así rara, mándenme un mail, en el mail que está en listado en la cajita de descripción, y hay una disculpa que esta cama esta sí le están cambiando las sábanas, así que bueno, vamos a comenzar ya con este video, ok, esta, este, esta cuenta ha sido como un tema, a ten dirían los gringos desde hace unas semanas y es este tipo de cuentas en el que uno por lo que ve se empieza a hacer como teorías bien raras pero conforme más ves y más le rascas a la cuenta, te das cuenta de que encuentras más y más y más cosas raras, por lo cual alimenta más teorías y se hacen más y se va a hacer una bola de nieve gigante que al final uno a este punto no puede comprobar si sí o si no, pero definitivamente algo raro está pasando en esta cuenta. ¿Cómo se llama esta cuenta? Es Vibop and Vivi, ¿ok? Seguramente has se topado algún video de ellas, eh, son mamá e hija y llama mucho la atención, sobre todo por lo que es la niña, aunque okay, la niña al parecer ha de tener unos 7, 8, 9 años, es una niña pequeña, pero aquí lo raro es la cantidad de maquillaje con el que la maquillan, obviamente. Eh, para salir en estos, en estos TikToks es exagerado, o sea, más de lo que hasta una persona adulta usa, o sea, se le ve una capa muy gruesa de maquillaje en la cara, las pestañas, el delineado, el blush, el labial, o sea, siempre está como 100% producida para estos TikToks. Yo eh, ya había visto la cuenta, desafortunadamente ahorita no la puedo encontrar, entonces no sé si la habrán dado de baja Precisamente por este tipo de, pues sí, como de teorías que haya Porque está haciendo como mucho ruido conforme a que posiblemente estén explotando a, pues sí, a la niña A que haga estos TikToks Porque, uh, bueno, se ve en su cara a lo mejor que está como forzada Se le ve como, o sea, uno sabe cómo poner como una sonrisa así como cara buena Cuando tienes alguna situación que estás triste, pero tienes que poner cara buena Pues tú la pones, pero no necesariamente por eso estás bien entonces, se dice que los ojos de la niña realmente es que están tristes, están... Pero ella está sonriendo y está actuando a conforme, pues, el video que estén haciendo, ¿no? Porque hacen muchos tipos de videos, subían videos diarios, pero les digo, ahorita no está la cuenta. Por alguna extraña razón, ya tenían como, pues, yo creo que casi el millón de seguidores en TikTok... Y bueno, esta teoría va alimentada por, por conforme la gente se va dando cuenta de cosas. Vamos a ponerles aquí algunas cosas. Este es el cuarto en el que siempre es ground. Si se fijan, está como súper decorado. No hay un espacio en el que no esté decorado. Pues se ve la cama. Yo quiero suponer que este es el cuarto de la niña, ¿verdad? Pues se ven los juguetes por la parte de atrás, que las luces, que las flores, que todo en la alfombra, todo muy bien. ok. Aquí nada más la única cosa rara es que esos juguetes que se ven en la parte de atrás nunca se mueven. Siempre están idénticos. O sea, no hay una cosa fuera de su lugar en ninguno de sus videos. O sea, tiene como un castillo como de muñecas. Inclusive está lleno de muñecas y las muñecas nunca se mueven. Cuando si fuera un cuarto de un niño normal por pues los juguetes estarían regados por todos lados. O mínimo, pues movidos de lugar. O sea, es imposible que siempre acomodes la muñeca en el mismo lugar. O sea, no. Entonces, esta es la primera cosa que vean extraña ahorita les digo por qué. Después se empezaron a dar cuenta que en las esquinas de los cuartos, conforme iban como cambiando de ángulo al grabar, se dan cuenta que, por ejemplo, es como si aquí, en esta parte donde se acaba, empezara otro color. O sea, como si nomás yo tuviera este espacio acondicionado, pero cuando muevo te das cuenta de que pues está negro y que es, otra, es así como otro color, como si fuera otro cuarto. Y pues tú te quedas así, pues qué raro. Aparte en sus primeros videos, así igual en las esquinas de los cuartos, se dieron cuenta que vea como, como altavoces, ¿no? Y es aquí cuando se forma la teoría de que realmente el cuarto de la niña... Es un set de grabación. Les digo, es como si ustedes siempre ven este fondo. Pero si yo cuando muevo así, pues se siguen dando cuenta que es el cuarto y demás, ¿no? Pero ellas al mover así, se acaba como el cuarto y empieza algo extraño. De hecho, hay una puerta que tiene como un espacio aquí en la parte de abajo como de vidrio que siempre está tapado, ¿ok? Siempre con alguna almohada, con lo que sea. Pero cuando por alguna extraña razón está destapada esa parte de vidrio, se puede ver... Como está negro, o sea, les digo como, como si fuera la parte de atrás de un escenario Y hay como cableado Entonces, ok, ahí van diciendo Esto no es normal Puede ser que sea un, un escenario nada más Un set de grabación que en cierta parte... Cuando uno está creando contenido, pues siempre, pues es normal que uno se cree como un set. Yo en sí no tengo un set de grabación porque desde el principio de mis videos a ustedes les ha gustado que esté como este fondo así como natural porque de repente se ve que pasan cosas y que los ruidos y cosas así. Si hago un set, pues eso no va a pasar y pues le quitaría como cierta parte como de, pues sí, la esencia de lo que es este canal, ¿ok? Pero, o sea, ustedes han visto, de repente están muy acomodados los sets y puede ser que o sea esto, aquí la cosa es que dicen que la niña, uno pues no debería estar haciendo estos videos dos, así de maquillada además de que de repente aparece con ropa que no es para una niña así como hasta una vez salió hasta con una como correa en el cuello cuando pues eso no, no es normal mucho menos pues en un niño, ¿verdad? entonces, en algunos videos se ve la cara de la niña como asustada como si estuviera fuerza, pero se ve la mamá que está aún más asustada, es decir que las teorías de que más bien la mamá está obligando y forzando a la niña a que haga contenido, pues ahí como que se van peleando con, que, eh, con la otra teoría de que realmente a las dos las están obligando a crear contenido y por eso es que tienen esa cara. Las dos actúan así como, como forzándose demasiado a aparentar como ¡Uy, felicidad! ¡Qué padre! Los videos están muy contentas y demás. Cuando se empiezan a hacer todas estas teorías... Pues empieza lo que siempre se hace cuando en redes sociales creen que algo malo les está pasando. Ya hemos visto esto en, en otras cuentas, ¿no? Por ejemplo, en la de Sitting and Smiling, en la de Marina Joyce, de que le comentan, si estás en peligro, por favor, vístete de rojo. Pues ellas al video siguiente salían de rojo. Al siguiente, si necesitan ayuda, véstanse de amarillo. Al video siguiente aparecen de amarillo inclusive en un, en un en vivo que estaban haciendo está la mamá nada más así como que en cámara y la gente le está poniendo el cabello así suelto tipo y le están diciendo de que si estás en peligro, si necesitas ayuda, tócate el cabello pero obviamente como han pasado un montón de comentarios pues como que se van ¿no? Curiosamente, la señora empieza como a hacer esto y así... O sea, se empieza a agarrar el cabello excesivamente Al ver varios comentarios que le están diciendo Que si está en peligro, pues se toque el cabello Entonces... Pues alimentan la teoría, o sea, puede ser una coincidencia totalmente Pero qué casualidad que estar súper arreglada y estar así como No, sí, muchas gracias, y que los comentarios, y que de repente como que se le va la onda De estar leyendo y de estarse agarrando el cabello porque está hablando de algo de Mario Kart Y está así como, ah, no, sí, Mario Kart, y qué les está diciendo, no, es que sí, o sea como que, por pues, estar prestando atención a lo que le están poniendo, pierde el hilo de lo que está diciendo. Además de que en varios videos se puede ver que hacen la señal, ya saben, de que están teniendo violencia intrafamiliar, ustedes ya saben... Que puede ser que, fue, que sea como accidental. De hecho, yo en alguno de los videos hice eso. Pero. Y mucha gente me preguntó de que si estaba bien, por qué hice eso. Pero fue. Les, se los juro que ni siquiera lo pensé. Y no fue como. Los vas a confundir. No, algo estaba explicando. Y de repente, como que hice esa señal. Pero ellas en varias ocasiones han hecho eso. Entonces, les digo. Va la teoría de que uno. O las tienen de rehenes a las dos. O pues la señora está obligando a la niña. A que, pues sí, que haga este tipo de contenido. Porque además tienen su Instagram. En su Instagram se puede ver como que tienen una vida normal. La niña participa como en concursos de belleza. E incluso no aparece tan maquillada como aparece en sus TikToks. O sea, aparece como una niña normal. O sea, por la piel de las niñas es como perfecta. No tiene ni un granito ni nada. Entonces, no entiendo por qué maquillarla y producirla tanto. Entonces, les digo, eh concursan en eso, eh, va a, a, a concursos de porristas, de natación, o sea, como que siempre están así como que otra cosa, otra cosa, otra cosa Y también dijeron que en un concurso de lo que es porristas, pues las vieron, ¿no? Pues ya las reconocieron de que estaba la mamá, la hija y el papá Y que el papá estaba como muy enojado diciéndoles que era una pérdida de tiempo, que porque la niña no iba a ganar o algo así O sea, no iba a recibir pues el dinero y que la señora como que le dio dinero para que se calmara y se fuera entonces, por eso dicen que, pues es realmente el señor con ellas dos. Pero bueno, estas son puras teorías, les digo, alimentado por esto de que... te de rosa si estás en peligro y salen de rosa. Puede ser de que realmente ellas ya estén aprovechando esto, porque pues finalmente es atención, son visitas, es dinero para ellas. Entonces, si ellas ya tienen un set, de hecho ya están firmadas como en una empresa que mueve influencers, entonces... Puede ser también, pues que sea una estrategia de que, ok, ya que nos están dando esta atención gratis, pues vamos a aprovecharla, ¿no? O sea, si les están poniendo vistete de verde, pues se visten de verde. Si les están diciendo tócate el pelo, pues me toco el pelo. ¿Por qué? Pues porque siguen creando ese morbo y la gente sigue, sigue viendo. Entonces puede ser que sí, yo no estoy diciendo eh, que a lo mejor no les está pasando nada, realmente es que uno ya no sabe, o sea, ya les he puesto yo aquí varios casos en donde los papás sí están forzando a los hijos a hacer contenido, donde se ven videos normales pero acaba muy mal y que la gente sí empieza a ver de repente como que algo anda mal y si tienen razón, o casos en lo que todo lo contrario, que fingen todo y al final ni les está pasando nada. O sea, puede ser de todo. Aquí lo raro es que la cuenta fue cerrada cuando ya tenía pues bastantes seguidores. Y digo, y si ya le estaban metiendo tanto dinero, pues se me hace raro. A lo mejor pasó algo más fuerte, a lo mejor TikTok tomó cartas en el asunto. Y pues por eso cerraron su cuenta. Y bueno, pues me gustaría que me dijeran hasta este punto qué opinan de este caso. ¿Creen que sea como un estilo Marina Joyce? O so Siren and Smiling. Aquí lo creepy es pues que está involucrada la niña, ¿no? O sea, si un, es diferente que un adulto pues utilice este tipo de mala atención, vamos a ponerlo así, a su propio beneficio, pero incluir a una niña con rumores de que está siendo maltratada y forzada a hacer algo, pues me hace así como que... Bueno, pues fuera de lugar para mí, ¿verdad? Pero bueno, hay gente que hace todo por este tipo de cosas. Sobre todo, pues si les digo, ya están firmados con agencias influencers, y pues ya tienen su set de grabación y todo pues quién sabe porque cabe aclarar que eh, les digo las como los altavoces que tenían en las esquinas después de que la gente les empezó a decir que qué onda con los altavoces aparecieron tapados como con flores o sea como que sí cambian de repente la decoración pero ya que cambia si está así no se mueve para nada entonces pues bueno no sé ustedes qué opinen de esto díganme en los comentarios si ya habían oído este si les parece un tanto creepy eh, o pues simplemente la gente está como sobreexagerando, como ya se ha visto en otros, en otros casos. Y bueno, fantasmitas, pues eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Díganme su teoría en los comentarios. Les mando muchos besos. Nos vemos al siguiente y los quiero mucho.